¿Crees que los negros bromeamos? ¿Eh? Los negros mueren a diario. Acabo de matar a tres para desayunar. No vuelvas a hacerle señas en ningún auto con negros, niño. Más les vale que ustedes se a los libros. Es otro día viendo el amanecer. Mis ojeras bien marcadas. Siento voy a enloquecer. Con mi yo forcado, solo listo para aprender. Hay cosas en la vida que no puedo comprender. Pensando lo que hago, si estoy mal o estoy bien. Muchas cosas me han pasado, pero nunca me raje. Le doy gracias a mi Dios que nunca he perdido la fe. Le doy gracias a todo eso, mire lo que ahora logré. Yeah, yeah. Mientras prendo este de verde, verde también me pongo a llorar. Muchas cosas me han pasado, crecí sin sí, mamá y papá. Le doy gracias a mi viejo. Que nunca me dio para atrás Así fue esta vida pero yo la tuve que aceptar Entre lo bueno y lo malo bien aprendí a caminar Expresando solamente cosas de la realidad Buscando una salida para calmar esta ansiedad Pero mi paciencia se acaba cuando me ponía a fumar Otra lágrima en mi rostro que refleja lo que siento Aunque sé muy bien que ahora ya naciento por dentro Ya se fue ese bello amor, ya se fue ese sentimiento He hecho cosas buenas, malas pero nunca me arrepiento Lo que sí me está matando es el tormento por dentro Que cada que lo grito me He quedado sin aliento, lo seguiría haciendo hasta el día en que yo quede muerto. Porque todo lo que hago siempre he estado satisfecho. Es otro día viendo el amanecer, mis ojeras bien marcadas, siento voy a enloquecer. Conmigo yo forjado, solo listo para aprender. Hay cosas en la vida que no puedo comprender. Pensando en lo que hago, si estoy malo o estoy bien. Muchas cosas me han pasado, pero nunca me raje. Le doy gracias a mi Dios que nunca he perdido la fe. Pues gracias a todo eso, mire lo que ahora logré, yeah, yeah. Simón soy el loco de la cuadra, al que todos critican y de todos señalan, Simón que llevo una vida mala, pero me pongo enfrente loco y no me dicen nada, solo atlan a mis espaldas, por eso mis amistades las tengo bien contadas, son pocos los que están conmigo de subida y de bajada, unos vivos y otros muertos pero nadie dice nada, también sé que la vida es prestada y todo por servir se acaba, mientras que me encuentro en un camino en cual mi de a poco les confiaba y de nadie él me dejaba, es lo que yo y por eso señalaba, ya, yeah. así es. Ese checo. Es checo, producciones, ya. es el ja. Ja. El de ni son a Villa. a huevo, cabrón. Esta es esto es mi pandilla, ya, esto es mi pandilla.